Señor, tú eres nuestro rey. Tú eres, Señor, el rey de todos los reyes. Estás revestido de poder y majestad. Señor, tú eres nuestro rey. Tú mantienes el orbe y no vacila. Eres eterno y para siempre está firme tu trono. Señor, tú eres nuestro rey, muy digna de confianza, son tus leyes, y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo, Señor, tú eres nuestro rey.